Este juguete se llama varita mágica y consiste en un generador de cargas electrostáticas, que es un generador de Van der Graf, que eh, genera cargas. Estas cargas, al tocar esta figura, se transmiten y adquiere toda la figura una carga eh, uniforme. Entonces, los distintos hilos de esta figura van a adquirir cargas iguales, por lo que se van a repeler entre sí. Lo que va a hacer el efecto como que se hincha la figura. Eh, luego separaré la varita que volverá a cargarse de la misma carga que tiene la figura. Entonces, al acercarla, ocurrirá el fenómeno de repulsión electrostática, por lo que le evitará, como muestro a continuación. Esta varita mágica contiene un pequeño generador de Van der Graaf que consiste en un par de poleas que hacen girar una cinta de goma que roza y produce cargas eléctricas, las cuales son transmitidas a la punta de la varita y al tocar cualquier objeto metálico son absorbidas por el objeto metálico como es el caso de las figuras de aluminio que estoy haciendo levitar. Como veis Debido a la repulsión electrostática entre las cargas del generador y las de la mariposa, se produce el fenómeno de la levitación. Las cargas de la varita son del mismo signo que las de la mariposa, pero sin embargo las de mi mano no. Entonces, si acerco mi mano a la mariposa, en vez de verse repelida, se verá atraída. Podemos intentar lo mismo con otra figura más grande, por lo tanto más complicada. La figura ahora mismo no tiene ninguna carga, por lo tanto los hilos no se repelen entre sí. En cuanto lo toque con la varita se transmitirá la carga de la varita al, a la figura y entonces parecerá que se hincha adquiere forma como de globo y levita debido a la repulsión electrostática entre el generador que tiene carga del mismo signo que la de la forma mi mano como tiene carga de distinto signo atrae a la figura la figura tiene que ser ligera porque la repulsión electrostática es un fenómeno de fuerza débil y está figura está compuesta de hilos de plástico aluminizado.